Buenas a todos. Soy Andrés Domene Alcaide, eh, redactor y editor en cooljapan.es y doctorando en la Facultad de Granada de bellas artes. Hago la tesis con Sergio García Sánchez, autor de aquí de Granada de Comics y colaboré también con Guarnido, el famoso Guarnido, ¿no? Y realizo una tesis doctoral o lo intento viendo cómo está la cosa. Eh, ...sobre videojuegos y bellas artes. La pionera en España y prácticamente en el planeta sobre este tema... ...porque no se ha hecho nada eh, de bellas artes. Y en ella hablo sobre la influencia de las diferentes ramas del arte... ...incluyendo literatura, o sea, no solamente las plásticas... ...en el mundo del videojuego, tanto en la concepción... ...como en el análisis y el desarrollo, y luego en la reseña de videojuegos. Entonces, para disponiendo el poco tiempo que teníamos aquí... ...decidí solamente hablar... ...parte del proyecto que me encuentro trabajando ahora... ...y sobre lo que he dado clase, tanto en vuestra facultad... ...como en Valencia, por ejemplo, que he dado clase sobre esto... ...que es la animación... ...vale, me he especializado en animación y son personajes... ...ahora mismo no trabajo en esto, o sea académico, pero vaya... ...y quería, voy a pasar rapidillo, o sea, luego si queréis me atener, ...me hacéis preguntas... ...la importancia de la animación en el mundo videojuego es tal... ...que desde la primera concepción sobre el videojuego... ...que era medio entretenimiento para informáticos, para ingenieros... ...ya se tenía en cuenta... ...que era, había que representar movimiento, había que representar una imagen... ...que transmitiera algo al jugador y no solo al jugador sino al espectador... ...tratémoslo como espectador de cualquier obra de arte... ...vemos la gran evolución que tendrían... ...todo esto lo menciono en la tesis y textos... ...tampoco quiero que tenga la diapositiva, solamente ilustrativo... Comenzaron con imágenes vectoriales, primero como estáticas, mera pantalla, sistemas que estaban creados para ese videojuego en sí, dado el caso, de los años 40, basadas en tecnologías tan dispares como el radar. Y fueron evolucionando a la representación por píxeles, ya más adelante, y gracias a pioneros como este señor, el señor Baer, que dieron el salto a que el videojuego... ...se intercalara su trabajo en una televisión... ...con lo que era un monitor CRT... ...o sea, traerlo al ámbito doméstico... ...que fue lo que marcó el gran salto... ...del viejo como mero entretenimiento... ...para un programador o para un friki... ...sin insultar, sin ofender... ...al público en general... ...de ahí que se empezara a meter más presupuesto... ...y se da más importancia... ...el 80, finales del 70... ...con el auge del Arcade... cual me tendría, ...daría para hacer una si solo sobre eso... Y eh, el auge del mercado japonés, sobre todo, y también de la estadounidense, veríamos eh, la influencia del anime y de la, del cine japonés y del cine de animación en concreto, en aspectos tan claros como el diseño, que marcarían no solamente el desarrollo de personajes y su representación, sino todo el proyecto en sí. En la tesis hago un recorrido enorme sobre esto, habrá como 200 páginas solo de esto, razón por la que no juego mucho a mucho actuar, por desgracia. Podéis ver en este, en este tipo de diseños cómo marcará la tecnología, la importancia del ordenador personal de la videoconsola. Es algo que en el videojuego habéis notado ahora mismo, según la, la charla de Máximo la habéis visto ahora mismo, el mercado del móvil cómo también ha influido, que vemos que si habéis fijado en su proyecto tira mucho a, a tributar esta época. Y llegó, en los años 80 con Nintendo, cuando el videojuego empezó a marcar ya la diferencia. ...y se empezó a considerar arte a Saka, que de hecho lo es... ...fue con gente como Miyamoto, creador de estas dos bestias... ...dos obras maestras, que era dibujante de cómics... ...frustrado, claro, porque no encontró trabajo... ...pero ahí fue cuando empezaron a contratar a artistas... ...y no solamente a ingenieros y a informáticos y programadores... ...los cuales, obviamente, son necesarios... ...sin vosotros no podemos vivir, pero... ...se empezó a dividir el trabajo... ...se empezó a tener el videojuego en cuenta... ...como algo multidisciplinar... ...y ahí fue cuando la animación empezó a explotar... ...podemos ver como los que os he enseñado anteriormente... ...como Donkey Kong tendrían tres frames de animación... ...o sea básicamente el brazo así... ...otro así, otro así... ...Mario marcó un antes y un después en eso... Zelda lo haría... ...lo haría Mega Man ...Rockman... ...proyectos así de la época... Eh, eh, ...que no solamente... ...marcaré un auge técnico... ...sino un auge de mirar de tú a tú... ...a los proyectos... ...aquí por ejemplo he puesto a Tezuka ...por poneros cualquier otro diseño más... ...veis con Kirícarus, Castelvania... ...vemos como el videojuego... ...no ha negado mmm, ser un producto cultural... ...ni pop de la cultura popular... ...pero en los 80... ...fue cuando empezó el salto... ...de ser un mero juguete... ...aunque hoy en día tenemos que... ...seguir peleando los académicos... ...para sacar los pies del barro... No sabéis lo duro que es defender tu tesis doctoral ante alguien que no ha tocado un mando en su vida, o un ratón, un teclado. Vemos gente de animación como el magno Don Blas si conocéis, Vival, que hizo este videojuego que fue para muchos denigrantes del QT, fue el primer QT con, directamente una hora entera. Y esto es animación real del videojuego. Vaya, son, disculpad que vaya tan rápido, es que no hay tiempo. Eh, la era que marcó también la, el avance fue de 16 bits, cuando ya eh, la potencia gráfica de las consolas permitió que los diseños se acercaran más a lo que tienen en cuenta los diseñadores. Normalmente eran gente de cómic o mero programadores que a los que les gustaba dibujar. Ahí tenemos el de Sonic, cuyo diseño empezó en una servilleta. Tengo la fotografía original, la tesis metida, que o sea, que no es una anécdota. Mm, tenemos aquí también un frames de... ...de ya los he puesto... ...y aquí para finalizar os pongo... ...las distintas ramas por las que yo empecé... ...a meter animación también en... ...tener en cuenta que la animación no es arte a secas... ...es un compendio de arte, es como el cine... ...es arte secuencial... ...entonces decidí incorporarlo... ...dada la importancia, la gravedad... ...de no hacerlo... ...o sea tenemos ejemplos como animación tradicional... ...como el que he puesto anteriormente... ...que era animado y luego grabado... ...estos casos de Disney... Eh, ...por ejemplo, aquí ha trabajado gente... ...que creo, que ha trabajado hasta la Miyazaki. ...este estudio... Eh, ...trabajó con acetatos... ...que luego pasaban a Pixar... ...lo digo porque, si os preguntáis por qué diablo... ...lo he relacionado con tradicional... ...la famosa lombricín estaba animada de manera tradicional... ...y pasaba a Pixar... ...y vemos ya... Eh, ...bueno, este juego tiene, dicen... ...en el sector que tiene las mejores animaciones... ...de la historia hechas en Pixar... ...casi estoy de acuerdo... ...ya tenemos en cuenta... ...según avanza y no me tomo los dos ...ya el videojuego no es que eso presente guiños a la animación técnica... ...sino es que directamente... Mmm, he traído fotogramas de videojuegos... ...eso es animación pura... ...vemos casos como personas que no han trabajado en el estudio Madhouse... ...de animación... ...que ha trabajado el estudio directamente... ...y también el caso de Ghibli... ...aunque no trabajara Miyazaki ha estado en su estudio... ...o sea Miyazaki no ha estado detrás del videojuego... ...él no es especialista... ...vamos casos como Vanilla Ware, que es la época actual donde prima el 3D... ...después de romper tanto los polígonos en los 90... ...viví el auge de chip FX cuando era pequeño... ...este estudio sigue a día de hoy trabajando a lo clásico... ...aunque con herramientas actuales, o sea, eso está hecho con tableta y flash... ...eso flash... ...y la pena que lo iba a traer animado pero partía el PowerPoint... ...pesa como 20 MB sobre animación de 4 fotogramas... ...ese videojuego tiene una calidad apabullante... Y vemos también la importancia en las técnicas. Las técnicas a la hora de animar, pues empezó con el señor Mechner eh, a evolucionar con este videojuego. En que cogió a su hijo y le dijo, oye, ponte a correr, te grabo con la cámara lo paso al videojuego. Esto fue Prince of Persia, que es un caso de animación bien hecha en rotoscopia, porque ahora vais a ver los que no están bien hechos. No lo he puesto porque no quiero que os haga sangre de la retina. Eh, ...a los magníficos Mortal Kombat... ...que lo adoramos... ...sin embargo la animación era muy cutre... ...hablando de manera muy... ...vulgar... ...eran videojuegos los que simplemente planteaban... ...hablar de potencia técnica... ...entonces la animación era prácticamente coger a un actor... ...ponerlo delante de una pantalla y... ...venga, muévete que te vamos a intercalar... ...con diseño y te vamos a cambiar... ...y vas a estar en plan fotorrealista... ...con 12 frames por segundo como mucho... ...y llevamos a ejemplos como Nintendo... ...que siempre veréis. daréis... ...que le gusta innovar mucho... ...o por lo menos intentarlo... ...con Hotel Dash... ...donde hay un ejemplo de rotoscopia... ...bien hecho... ...gracias a los Cielos... ...que es Hotel Dash... No, ...aunque sea en una pantallita... ...así de pequeña... ...vemos que esta gente... ...en el estudio mezcló... ...animación tradicional manga... ...o sea por decir anime... ...con digital... ...de la manera que era real... ...muy realista... pero símil, ...pero a la vez... ...no pretendía... Eh, ...pasarse de rosca... ...o sea llegar a lo de Valle Inquietante... ...no que es lo que suele pasar... ...paso con Mortal Kombat... Veis, aquí he puesto el salto de los perimetros al 3D. Esa era la carátula original de Star Fox. Esa era la de Donkey Kong de los 90. Los videojuegos sufrieron un cambio de animación cuando se pasó de animar en píxeles, de dibujar, por así decirlo, a tener que meter técnicas cinematográficas, que ya lo hablará un compañero luego más adelante en una conferencia. Ya básicamente tú tenías tu set de actores, tus cámaras, tus planos. ...tus animaciones faciales... ...que veréis que en el, en el caso de arriba... ...eran nulas... ...o sea <risa> en Final 7... iban, iban pasando a, a... ...cada vez más saltar más... ...a integrar más... ...diferentes campos... ...este, este avance en animación... ...este avance en potencia gráfica... ...este avance en, en experiencia... ...y en multisector... ...mucha gente de diferentes sectores... ...llegó a romper la barrera de la narrativa... ...que es algo que al videojuego le fallaba... ...en los 70-80... ...eran básicamente mata matamarcianos... Con mucho respeto, muy grandes juegos como el Pubert, Penguin Adventure, pero les fallaba eso. Entonces, gente como Rostar, gente como la Creative Assembly, Blizzard, City Project, Square, han llegado a hacer películas interactivas. El propio Kojima, al que tanto lo critican por eso, con bueno, n 5 estaréis contentos, porque ha dejado de hacerlo. Ya el videojuego ha roto la barrera y ha llegado a ser lo que ellos buscaban: beber del cine y de la animación romper eh, que a ti te dé enmascado un guión y que tú influyas en el guión que tú seas el protagonista de ese guión eso es lo que el videojuego podía aspirar no lograba hacerlo y lleva 30 años queriendo hacerlo hoy en día ya más o menos lo están logrando vemos ejemplos como los que os contado Máximo hace un momento veis como las técnicas de animación tanto en cine como en 3D de videojuego son exactamente las mismas en muchísimos casos, he puesto un caso de Uncharted ese es Noah's North haciendo la captura facial. Veis los ejemplos de Lea Noir, el, por desgracia donde no está videojuegos, se centraron solo en eso, básicamente. Casos más actuales, donde los actores, si os fijáis, ya son estrellas de otro sector que también trabajan en videojuegos. Son los mismos personajes, tú dices, voy a ver un videojuego que sale Willem Dafoe. El en page es exactamente igual. Aquí tenéis el caso Metal Gear. ¿Vale? y por, para finalizar quería hablaros de los videojuegos inspirados en animación el caso de Japón es el más bollante para un japonés un videojuego era algo más corriente algo más de andar por casa Yo, ellos por ejemplo Dragon Quest no, lo jugaba hasta la abuela ahí en los 80 era algo normal entonces vemos casos como los que he puesto donde había grandes sagas de, de anime y de manga que inspiraban series de videojuegos que han sido pues, muy populares, por ejemplo Macro que lo he puesto antes y casos más actuales donde ya se ve la animación 3D, en este caso bien hecha, Cell Shader en ambos casos, Jojo Yo -Yo Dragon Ball, franquicia inspirada directamente por animación, caso de Kingdom Hearts, los Disgeya, que son prácticamente animes, prácticamente las secuencias son de anime, ¿vale? El caso más actual que es Overwatch, que parece una película de Pixar hecha a trozos con segmentos de disparos, o sea, me refiero al estilo visual, claro, el caso de Skyward Sword tributazo a Ibli, entonces toda esta tecnología toda esta experiencia ha dado a los japoneses y luego al occidental también vemos aquí el caso de ese rey de Borderlands podría poner mil más de ya querer hacer un videojuego con carácter también tenemos este ejemplo de Borderlands podría ser una película animada si a ti no te dijeran coge la pistola y le a hacer misiones ya ha roto la barrera prácticamente entonces algo que la prensa He visto que no se hace. Una de las razones por las que he hecho mi tesis doctoral es esa. La prensa analiza el videojuego por las mecánicas, por la potencia gráfica de una consola, pero no por la influencia artística. No llegan a analizarla, se quedan en anécdotas. Se quedan en, vamos a encontrar hasta un tío que ha hecho el guión de tal serie, que lo va a hacer tal de bien, ¿no? Este fue el auge en los 90, ¿no? Muchísimas series inspiradas en videojuegos, ¿no? Que diréis, la actualidad no se hace, sí se hace. ...se ha a hacer la saga Tales... ...si lo alguno lo habéis jugado... ...la saga Persona, que ahora la pondré... ...la saga Sorrat Online, que empezó con novelas... ...se en un anime y manga... ...y tiene su videojuego... ...y se está haciendo ahora mismo otro Persona... ...que es un proyecto en videojuegos... ...y manga ...tenemos un caso en el que se ha hecho serie... ...se han hecho videojuegos que incorporan datos... ...de la serie y del anterior videojuego... ...que es como la arena... ...y en ambos ha trabajado estudio de animación... ...aquí también trabajó Madhouse en la secuencia... ...no en la serie, ¿vale? Era un estudio de novel que la hizo... ...esa ilustración de The Man House, hecha con reta, programa que yo trabajo... ...¿vale? Y tenemos más casos de novelas gráficas... ...como por ejemplo las visuales, que un en el salario que he puesto... ...empezó como novela gráfica... ...pero se planteó hacerlo en Visual Novel interactiva, o sea, en videojuegos... ...interactivos, básicamente... ...y de ahí se explotó al revés... O sea, normalmente se hace al contrario... ...pero este caso fue uno de los... ...de los que marcaron la diferencia... ...¿vale?... Los Horizon tiene un argumento... ...que es directamente el de un videojuego... ...no quiero destriparos argumento de nada... ...o sea, es por ponerlo ejemplo... ...y ya con esto querría concluir... ...y que me hicieras preguntas... ...dado que dispongo de muy poco tiempo... ...no quería tampoco... ...no sé si me he salido de tiempo... ...las ponemos para el final... ...lo que vosotros veáis... ...no quería tampoco... ...¿vale?... Solo daros las gracias por la atención y hasta espero que haya salido bien en el marco de tiempo.